Hoy os traigo Resident Evil 7 Hey, muy buenas monstruitos eh, Aquí arriba, o sea, en la parte de esta de aquí me he dejado unas cuantas cosas Voy a intentar pillar, a ver si puedo no me lo puedo llevar De momento, esto también me deja aquí cosas Si no me podía hacer curaciones Ahora sí que me puedo hacer alguna Pero voy... Completamente sin munición Ya estáis viendo, ¿no? Voy completamente sin munición, ¿eh? La pistola al final no he, no he gastado nada Lo cual me sorprende Pues nada, ni tan mal, ¿no? O sea, ha quedado buen, buen día Ahora vendré a coger todas estas cosas, ¿vale? Que no me las quiero dejar por aquí Voy a echar un vistazo ya de paso Bueno, ahora, después haremos un vistazo bastante intenso, ¿vale? Voy a ir primero a la caravana Que es lo que me ha dicho Zoe que haga, ¿vale? Y el camino bueno, supone es que estaba bloqueado, eh, ¿no? Estaba por aquí Vale, se ha quitado esto Perfecto Y munición, que me la voy a llevar ya Y eso chicos Vamos a ir de, mo de momento a la caravana eh, Ahora vendrá aquí de nuevo A cogerme todo lo que me he dejado Ya lo puedo ir diciendo Y... Y a ver qué nos dice Zoe, ¿no? Porque nos queda creo que la parte del tío Aquí De momento pues ya Ya veremos a ver qué, qué hacemos Si no... Si no vamos bien jodidos ¿eh? Esto hay que colocarlo en la casa de que teníamos en, en la primera zona, ¿vale? O sea, no en esta, ¿vale? Antes de nada Que me estoy liando, ¿vale? Vamos a guardar la partida Eso para empezar, ¿vale? Vamos a guardar la partida Voy a ir a colocar el faro Me va a llamar Zoe seguramente ahora cuando salga Porque no ha, ha dado señales de vida, ¿vale? Bueno, no Tengo que ir primero a dejar el faro, creo, ¿eh? Voy a ir a dejar el faro Primero y. Sí, vamos a ir a dejar el faro, ¿vale? Estaba pensando un poco, pero voy a ir a dejar el faro y ahora vemos qué hacemos, ¿vale? Munición voy muy mal de todo. En general. De pistola tengo algo, pero poco. He ido cogiendo poquito a poco. Y... y.. de escopeta tengo dos balas, ¿eh? Que hay que andar uno. De hecho, voy a ir a poner esto para poder continuar con la historia. Vamos a poner el... ¿Lo que viene siendo esto? ¿Hay alguien tocando el piano? ¿Ese, no? Vale. Negro, ¿eh? Está muy negro. No me da buen rollo, ¿eh? De Vale, tengo dos huecos en el inventario Que es lo que estaba mirando mayormente Espero que no se me cierre la puerta ahora Podrilo Vale Eh, vale Por cierto, para quien no lo sepa eh, a ver Blind. Ok Para quien no lo sepa en, el en las primeras versiones de Resident Evil Habían 7 fantasmas Pero he subido hoy un vídeo En Youtube Donde os muestra las partes en las que aparecen Por si os interesa de verlo Mira, ahí está el osito Teddy de guarroso Cadáver, eh Bueno, no, muñecos, muñecos Son muñecos, gente ¿Qué Parece como un barco, ¿no? Parece como un barco, ¿no? Ah, sucio no, lo siguiente. Vale, voy a ir con la pistola, más que nada porque tengo más munición. Más balas. Tengo que tirar Bien, oye, me encanta eh, Que pone, que pone, que pone Que eh, le está pasando algo extraño Bien, no, no tengo ni idea Pero bueno Vale Bastante mal rollo, eh me lo puedo creer. Vete de aquí. ¿Me va a aparecer una niña de otra vez o qué? Vete de aquí. La a la niña no, no le apetece jugar conmigo, ¿eh? Vale, detrás de la... Aquí tiene que haber una puerta secreta, ¿eh? Y... ¿Cómo entro? Eh, voy a echarme por aquí abajo a ver si hubiera algo Pero no tiene pinta, ¿verdad? No sé a qué le acabo de dar, pero vale Acabo de abrir el harta, ¿eh? Vale Ay, verás tú Esta creo que es la niña de la familia o, o no sé, o... Tengo ni idea, pero bueno Da bastante mal rollo, ¿eh? Un bracito Oh, Dios Supongo que es esto dar Barrazo de serie D Eh, no sé dónde me lo he guardado Uf, no me va a acabar eh ¿Quieres hacerme amiga? ¿Quieres hacerme amiga? Estás loca como... Como tu tía, eh Hay muño... un montón de muñecos vudú, eh Por todos lados Le va a atacar, ¿verdad? Eh... La niña del demonio, eh del demonio chapa ya bicho no tengo más munición vale, vale, nos vamos nos vamos nos vamos de esta casa pero ya, ¿eh? vale, vale, vale Vale, vale, que se cierra ahí la puerta Se cierra ahí la puerta Y no quiero saber nada de esta casa ¿eh? Vale, nos vamos, ¿eh? Nos vamos de aquí Hasta luego Ya hemos visto Ah, que me llama aquí la, la perra, ¿eh? Vale, vale. A ver qué me dice Zoe. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. Vale, gente. Ok, vamos ahí a a la caravana. Tengo ya el brazo. Me, menos mal que no me siguen los, los compañeros. Yo espero que ahora mismo no me vayan apareciendo ahí por la cara. Las voy andando por el lado, porque es una gracia ya yo, ¿vale? Pero bueno, se evitan bastante. fácil, ¿eh? Los, los bichos esos. Transformantes eso. O sea, vámonos para la caravana. ¿Vale? Eh, que creo que es lo que me ha dicho. Voy a guardar el bracito. Y, eh, mira, tengo un logro. Secreto en la oscuridad. Gente, no sé cuántos logros habrá en el juego este, ¿eh? Pero hay bastante, ya os digo, ¿eh? ¿Llamando? ¿Dónde coño estás? Bien, no importa. Falta la cabeza y ya está. Esto nos ayudará, ¿no? Decir yo, creo que Zoe necesitaba un relevo. Ella y Mia están conmigo. Se están haciendo compañía. ¡Deja que se vayan! ¿Para qué las quieres? No, oh, oh, oh. asuntos de familia, Ethan. Y no te conciernen, ¿te enteras? <coughs> Así que, si quieres la cabeza, ven a verme cuando quieras y te la daré solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti. ¿Qué actividad? Oh, oh, oh. Te va a encantar. Y tranquilo, no te lo no vas a perder. Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! Oh. Verás tú no, lo que nos calla, vamos a encontrar. Tío, no seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora mira en la nevera. Verás tú. A ver, la nevera. La nevera. Cerdos de espera en la sala eh... Este creo que Puede ser el policía Que estaba transformando y le han cortado la cabeza Puede ser, ¿eh? No tengo muy claro dónde Puede ser la, la de esta, ¿eh? A ver La sala donde tenemos que ir Pero bueno, a ver Voy a dejarme aquí cositas, ¿vale, gente? Eh... Esto, por ejemplo lo voy a guardar. No, no. Sí, me lo voy a guardar. Y la... la... Esto también, ¿vale? La tengo. Ahí. Okay. voy a guardar, Vale, me voy a guardar lo que viene siendo la munición del lanzallamas. Este compuesto, momento. ya esto también. Porque el lanzallamas no lo voy a llevar de momento, ¿vale? Voy a, voy a ir con el lanzagranadas este. Entonces no me hace falta de llevarlo ahora, ahora mismo. El brazo. El brazo estoy por dejarlo aquí también, ¿vale? Porque no sé si me va a hacer falta ahora o, o no. Y esto, ¿eh? Vea, ¿eh? ¿Dónde está la sala de disesiones? Eh? No tengo ni idea. ¿eh? A ver... Puede que sea en la parte de abajo Es que no tengo ni idea, gente Y me falta también, ahora que me estoy dando cuenta La, la llave de, de la serpiente ¿eh? La bandería. Ahí tengo una zona segura Mira, aquí me hace falta una ganzúa Mirando un poco Mirando un poquito, a ver si, si me deja algo Generadores. sala de disecciones. Vale, está en la parte de arriba, ¿eh? Creo. O no, en la, en la... Vale, no. Ok, vale. Tenemos que volver aquí adentro, ¿eh? Ya sé dónde está. Eh, está en la parte de abajo donde estaba... Eh, donde peleamos con Jack, me parece. ¿eh? Okay, vamos a intentar llegar al sótano. mucho más oscuro o soy yo no, no tengo ni idea vale, a ver operadores salas de discusiones eh... vale, vamos más, más rápido por aquí, ¿vale? creo, ¿no? Vale, eh, por el otro lado. Ah, no, vale, hay que pasar. Ok, hay que ir a la, a la sala ¿eh? esta, donde estaba el policía. Vale, vale. Vale, vale, ya está, ya sé por dónde tengo que tirar. Que me había me había hecho un poco el lío, pero bueno. Ok, espero que ahora me den la llave de la serpiente también. Como he dicho antes. Qué raro que no me estén apareciendo ahora los bichos. Señora, le voy a pegar un disparo en la cara un día que se van acordar de mí para toda la vida. ¿eh? Tiene que estar por aquí, ¿eh? Espera, tú. No me gusta cómo está sonando eso, Ahora nos van a aparecer los, los mutantes Estos que no me acuerdo el nombre Ah, por cierto eh, Eso no lo podemos evitar como los otros eh. Eso nos vienen a saco Y hasta que no nos lo cargamos No, no nos paran ¿eh? Dale, Por ahí tiene pinta de que aparece otro No me apetece ¿Dónde estaba la sala esta? La sala esta estaba por aquí, ¿verdad? A ver Ay, espera, espera Ya de paso, no sé si estará en la, la cajita que me dejé antes <risa> ya vamos aprovechando de paso. No, tío, mira. La han cerrado. Qué perro. Han cerrado esa zona. No se puede acceder ahora. ¿O dónde estaba? Estaba por allí. Vale, vale, por el otro lado. Me había confundido yo. Vale, la, la casa... O sea, eso es lo donde tenemos que ir ahora, ¿vale? Ya me estoy haciendo un lío porque es bastante tarde aquí... En... Ya me voy. No sé ni qué hora es, a ver qué hora es Son las tres y media de la mañana Me voy a ir ya casi A dormir, porque vamos Cuando coja esto Y ya es bastante tarde Y a ver Mi amigo eh, A ver Eh, vale no me digas que le voy a tener que meter la cabeza Va a querer uno meter la mano en oh, la cabeza no. no me lo puedo creer Ahí vamos Ahí vamos No siento, amigo. La llave de la serpiente, ¿vale, chicos? Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llaves ¿sí? que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganártelo, Isa. ¿Cómo salgo yo de aquí ahora mismo? Vale, voy a recargar un poquito lo que viene haciendo la munición Está vivo, ¿eh? Viene otro, no sé Pero Bueno, vámonos por aquí Corriendo Que de hecho, ay, no sé si me deja algo por aquí, ¿vale? Voy a hacer un vistazo, creo que no Antes de nada Y aquí tenía cerca una, una llave, ¿eh? la no, llave de la serpiente eh, Que me parece Estaba por aquí, eh La llave de la serpiente, por aquí Ok Vale, no tengo nada más Perfecto, pues nada Vamos a coger la, la llave de la serpiente Y vamos a subir también la zona de arriba, ¿vale? Que teníamos algunas cosas donde A ver Ah, mira Esta era la otra zona, ¿vale? Que me había dejado Okay. Hay que irse corriendo de aquí, pero cagando leche ¿eh? Pero cagando leche, ya os digo Me ha me asustado, gente ¿eh? Me ha asustado porque no me lo esperaba para nada, lo siento <risa> Así que nada, chicos Voy a voy a subir la parte de arriba Antes de nada, porque ahora no van a estar apareciendo Los licántropos estos raros Eh... A ver Voy a desbloquear la puerta okay, vale Vente, ven Vente, ven Vamos a darle la Vuelta, que son dos, que son dos niñas Vale, vale al entrar se han desaparecido completamente ok, perfecto, vale, tenía aquí otro, otras dos llaves tenía aquí otras dos llaves, me parece y por lo menos vale, tengo una floripondio de esto roto Abril, eh, Oliver, ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal. Eh, eh, creo que ese es el niño que hemos cogido ante el brazo. Parece a mí, ¿eh? Llámame loca, pero creo que sí, ¿eh? A ver. Me llevo eso por aquí. ¿Qué hay aquí? Un trofeo. Eh, eh, que no tiene nada de especial. Hay que estar loro también, gente, por si encontramos un coleccionable, ¿eh? baloncito. Yo creo que sí que es el niño al que le hemos quitado el brazo antes. ¿eh? No tengo la pinta. Vale, me llevo eso. Pues no tengo más espacio. Vale, se nos ha abierto una especie de escalera que Creo que nos lleva a la parte de arriba Pistazo, de nada. Vale, tengo una cinta Esa me parece que la tengo que poner eh, En la caravana, ¿vale? Porque esa no la había encontrado hasta el momento eh, vale, y me haría falta... Ah, no, vale, te la tengo aquí la pieza La tengo aquí la pieza A ver ¿Es un, un leñador o un hombre luchando, no? Eh, un momento Ahí la pilla Un poquito complicado, ¿eh? No sé si es que aquí tengo la cabeza del otro muñeco. Ya tengo ahí como un amigo la tarjeta. Perfecto. Ya está. Tengo una tarjeta, pero no la puedo pillar ahora mismo, ¿vale? dura una llamada... Eh, juicio. Pues eso, vendré aquí en un futuro, seguramente. Vendré por aquí. Para pillarme la tarjeta esa. Y me hace falta otra, que no tengo ni idea de dónde está. Pero seguramente... Este por la otra puerta que hemos abierto, ¿vale? Llevo la munición. Total, nos vamos a ir de esta zona, pero ya, ¿vale? Ah, por cierto, los bichos esos que aparecen son, me parece que holomorfos o algo de eso, ¿vale? que tengo uno que tengo uno que tengo uno no sé si lo habéis visto vale pero ahí ahí se queda ok pues nada chicos creo que me voy a ir despidiendo por aquí muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el directo espero que os hayáis disfrutado hemos hecho y bastantes cositas la verdad